A grabar y también vamos a compartir la pantalla. Bien, entonces ya parece que todo está listo. Para ya pueden ver mi pantalla. Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla. Si me escuchan, claro. Sí, sí. Perfecto, gracias, Gustavo. Bien, entonces en el, en el tablón del Clarum, de laboratorio de química, aparece que a las y pues, se publicó eh, una tarea que es equilibrio químico, que involucra, pues, el laboratorio de Esta tarea de equilibrio químico, bueno, este laboratorio de equilibrio químico está la guía. Eh, está una breve descripción ahí de equilibrio químico, pues, de que, le, el, que les voy a hablar ahorita, y están por pues, los procedimientos. Adicional a esto está el el archivo entregable, cada uno de ustedes tiene acceso, a que le crearon una copia de este archivo, entonces en este archivo es que ustedes van a trabajar para entregar los dichosos entregables. Ya llegaremos allá, pero antes pues vamos a hablar entonces un poco de equilibrio químico, me cierro los programas que me consumen memoria y bien, vamos a hablar de equilibrio químico, a manera de introducción, ¿no? porque bueno, esto no es, eh, el tema de equilibrio químico corresponde a temáticas del segundo corte, y pues bueno, vamos a ello, vamos a ver qué es equilibrio químico, vamos a ver cómo podemos entender, antes de, de haber explicado en teoría el equilibrio químico. Resulta que nosotros como químicos estamos acostumbrados a, a mirar reacciones químicas que ocurren en una u otra dirección. Por ejemplo, una reacción química tradicional en donde tenemos eh, a moles del compuesto A más b moles del compuesto B. Y por lo general, nosotros encontramos las reacciones químicas, perdón, con una ah, con una flecha, sí, que apuntan en una dirección. Esto, pues, supongamos que va a producirse moles del compuesto C más eh, bueno, coloquémoslo con 4, D de moles del compuesto D. Y quiero hacer énfasis en esta flecha, que es una flecha direccional, que me dice hacia qué lado está más... Eh, bueno, que, que, me, que me habla básicamente de, de la dirección con la cual esta reacción ocurre. Pero resulta que todas las reacciones químicas son reversibles. Una reacción química reversible es una reacción que puede ir en una dirección y que también puede ir en otra dirección, con la dirección eh, inversa. Todas las reacciones químicas son reversibles, pero en algunos casos el equilibrio hacia la derecha es muchísimo más grande que el equilibrio hacia la izquierda. Entonces, por ende, esto se reemplaza por una flecha hacia allá. Cuando esto ocurre, pues esta flecha es lo que me indica la direccionalidad de la reacción en este caso, cuando vemos una reacción química con una flecha así hacia la derecha, quiere decir que el equilibrio hacia la derecha es muchísimo más grande que el equilibrio hacia la izquierda. O sea, que es mucho más fácil que A más B se una para producir C y D, a que C y D se unan para producir A más B. O sea, es mucho más fácil la reacción hacia la derecha que hacia la izquierda. O bueno, o hacia la izquierda es muy poco probable, muy poco espontáneo. Entonces estas flechas eh, ejemplifican la dirección a la cual está favorecido ese equilibrio. Y un equilibrio químico nosotros lo encontramos en las siguientes eh, condiciones. Voy a cambiar la flecha de esta, esta, esta reacción, y vamos a, a decir que esta reacción es de tipo reversible, con igual velocidad de izquierda a derecha, a igual velocidad de derecha a izquierda. Entonces en una etapa, cuando esto está en un reactor, están reaccionando en un punto en particular, yo puedo tomar una muestra, y voy a tener A moles de A, B moles de B, C moles de C y D moles de D. ¿Pero de dónde nace este concepto de equilibrio químico o cómo podemos medirlo? Básicamente, vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo, vamos a tener una reacción del N2O4, eh, el tetraóxido de, de nitrógeno, este es un gas. Este gas está en equilibrio con eh, dos moles de NO, NO2, que está balanceado. Ahí está balanceado, dos moles de NO2, que también es gaseoso. Entonces, vamos a ver si nosotros tenemos un contenedor. O sea, vamos a colocar que por, por lo menos yo aquí puedo tener una gráfica de la concentración de cada una de las especies. Y vamos a cambiar los colores para que sea mucho más didáctico. El NO2, pues, es en general, el N2O4, perdón, es en general incoloro. O sea, no vamos a poder dist distinguir, pero el NO2, esta molécula que ustedes ven acá, el NO2, el dióxido de nitrógeno, es bastante, bueno, es rojo oscuro. no Este rojo que tenemos ahí es un rojo, vamos a ver si podemos encontrar ese rojo, es como este rojo. El dióxido de, de el, el dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno. Seguimos aquí con la flechita. Y en el otro lado de la, de la gráfica vamos a tener. Uy, vamos a tener tiempo. ¿Sí? Entonces a, a, aquí en este punto de la gráfica el tiempo es cero. Sí, aquí T aquí es e igual a cero. En tiempo cero, antes de que la reacción empiece, o sea, voy a tener la máxima concentración de N2O4. Aquí, esta línea negra que está allí es la máxima concentración de N2O4. Y voy a obtener la mínima concentración, o cero, cero, de N2, de NO2, perdón. Entonces, cuando el tiempo empieza a transcurrir, o sea, cuando, cuando yo libero la reacción, cuando yo dejo que el N2O4 empiece a reaccionar, empiece a a establecer su equilibrio, pues la concentración de NO2, N2O4 empieza a disminuir, dado que este es un reactivo, y el NO2 es un producto, entonces su concentración empieza a aparecer. Más o menos vamos a ver que la gráfica de la concentración del N2O4 empieza a ser esto, empieza a disminuir, empieza a disminuir, y llega a un punto en donde la concentración permanece estable. De igual manera va a ocurrir con el N2, NO2. Tenemos una concentración de NO2 que empieza a aumentar. Empieza a aumentar. Y va a haber un punto en donde pues, la concentración del NO2 permanece constante. Esto que ustedes ven aquí pues, significa que a medida que va avanzando el tiempo, por ejemplo aquí en este tiempo, la concentración de N2O4 alcanzó un punto constante y ya no varía más la concentración. El delta de esa concentración va a ser igual a cero en este espacio de aquí. Pero bueno, a mí me interesa más que todo este espacio que voy a señalar acá, que es en donde ninguna de las concentraciones, tanto del N2O4 como la del NO2, varían. En este espacio, en este, en este espacio que estoy señalando aquí, yo puedo decir que la reacción está en equilibrio. Equilibrio. Y una reacción química está en equilibrio cuando básicamente las concentraciones de los reactivos y de los productos no varían. Eso es lo que me define el equilibrio de una reacción. Adicional a esto, el equilibrio yo lo puedo determinar utilizando el, la energía libre de Gibbs. Si la energía libre de Gibbs es igual a cero, pues la reacción es, está en equilibrio, irreversible, etc. Bueno, pero por ahora obviémonos de la energía libre de Gibbs y concentrémonos en las concentraciones, que pues es una medida de... Laboratorio de medidas experimental que yo puedo determinar fácilmente en un laboratorio. En el laboratorio yo puedo medir las concentraciones y con ello puedo determinar equilibrio. ¿sí? Entonces, una reacción está en equilibrio cuando las concentraciones de los reactivos y los productos no varían más. Ahora, con respecto a las concentraciones, yo puedo escribir unas expresiones que me van a permitir calcular... Eh, ese tipo de, bueno, el valor de la constante de equilibrio. En este caso, yo voy a introducir aquí una nueva ecuación, que la voy a llamar, bueno, la voy a llamar cociente, cociente Q, ¿sí? la voy a llamar cociente Q para todo el espacio que no esté en equilibrio, entonces voy a señalar, pero voy a cambiarle el color para que quede escrito que cuando estamos en la región Q, ¿sí? cuando vamos a determinar Q, lo determinamos para todo este espacio. Es decir, cuando la reacción no está en equilibrio. Q es el cociente para el no equilibrio. Pero bueno, dañé el gráfico ahí, vamos a recuperarlo. En toda esta región de aquí, allí yo puedo determinar Q, que es el cociente de equilibrio. Eh, ya les digo cómo se calcula el co cociente de equilibrio, pero ahora en esta región voy a borrar aquí esta flecha, la región que voy a seccionar aquí en, en verde, aquí yo puedo determinar la constante de equilibrio, y la constante de equilibrio se simboliza por la letra K. ¿Sí? Entonces, pasa que cuando Q es igual a K, pues decimos que la reacción está en equilibrio. Pero bueno, de por ahora olvidemos de eso también. Y eh, hay que... Tener en cuenta que cuando determinamos los valores de Q, pues los valores de Q varían, ¿no? Empiezan a variar porque aquí las concentraciones están variando. Mientras que los valores de K, en cualquier punto del equilibrio, pues va a ser el mismo valor, la constante equilibrio no varía. Eh, para una reacción que no está perturbada. O sea, aquí K no va a variar porque la concentración de los productos va a ser la misma, la concentración de los reactivos va a ser la misma, mientras que eh, en la región azul Q sí varía. Entonces, para esta ecuación en particular, la del N2O4, produce 2NO2, el valor de la, del cociente va a ser igual a la concentración de N2, perdón, NO2, NO2, elevado a la segunda potencia, y ya les digo por qué, dividido entre la concentración de N2O4. Y bueno, y, y para las otras regiones, para la región verde, pues lo puedo determinar ahí, K, que es mayúscula, no sé si ustedes desean colocarla allí para que, de, que sea K de equilibrio, K mayúscula. ¿De dónde vienen estas expresiones? Y es que, bueno, se definió que para una reacción química, esta que ustedes ven allá, una reacción química general, la constante de equilibrio y el cociente se calcula multiplicando la concentración de los... Productos, elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos dividido entre la concentración de los reactivos, elevado a, el, a la potencia de sus respectivos coeficientes estequiométricos. Entonces, la expresión para determinar la constante de equilibrio, estaba en verde, vamos a escribirla acá en negro, K, va a ser igual a... ¿Quiénes son productos? Productos son C y D. Entonces vamos a escribir por aquí la concentración de C, concentración en molar, ¿no? Multiplicado por la concentración de D. En molar. Eh, dividido entre la concentración de A y B. Entonces pues aquí tenemos A multiplicado por la concentración de B. Pero bien, cuando veamos cinética vamos a entender que la velocidad con la que varía la concentración de, de reactivos y productos eh, depende del, de la, del, del valor estequiométrico molar. Entonces por eso es que debemos elevar cada una de las concentraciones a su respectivo coeficiente estequiométrico. Entonces para C está elevado, el coeficiente estequiométrico es C, eh, para D el coeficiente estiquiométrico es D, para A el coeficiente estiquiométrico es A, y para B el coeficiente estiquiométrico es, bueno, sería B. ¿Sí? De esta manera yo puedo determinar el equilibrio, o el valor de la constante de equilibrio, para esta reacción que ustedes ven ahí arriba, esta reacción general. Eh, haciendo un análisis, o una analogía, perdón, con la ecuación de abajo, pues mi producto es el NO2, por eso va aquí como producto, y este 2 que está aquí es... La respectiva potencia que ustedes ven allí. Y el NO2O4 es reactivo y por eso va acá abajo dividiendo, perdón, va como denominador. Entonces, aquí, palabras más, palabras menos, esto es lo que nosotros como químicos nos interesa determinar cuando estamos eh, calculando, cuando estamos experimentando una reacción química y, dese y deseamos conocer la velocidad o bueno, o la constante con la cual se forman productos y se desaparecen reactivos. Bien, ahora esta expresión que está allá arriba, eh, también la podemos desglosar en dos... Bueno, de hecho me adelanté, pero vamos a hablar de qué es lo que sucede. La reacción que va de izquierda a derecha, o sea, la flechita esta que ustedes ven aquí, vamos a cambiarle colores también para que sea más didáctico también, vamos a cambiar el color de naranja. Borremos esto. Naranja, la, la, la flecha que va hacia adelante, y morada, la flecha que va hacia atrás. Listo, entonces, la, la reacción que va de izquierda a derecha, la reacción naranjada, tiene una constante de formación de 6D, que se denomina K1 o K1, ¿no? Y la reacción que va de derecha a izquierda, es decir, cuando C y D se descomponen para dar origen a A y B, la vamos a llamar ahora K-1. La relación entre K-1 y K-1 pues me da la constante de equilibrio. Que fue lo que hicimos. ¿Qué me quiere decir K-1? K-1 me quiere decir la velocidad con la cual A y B desaparecen o la velocidad con la cual C y D aparecen. Sí, entonces nos quedamos solamente con la velocidad con la cual C y D aparecen. Y la velocidad con la cual C y D aparecen va a ser, pues con respecto al tiempo, la concentración de cada una de, de esas especies. De manera análoga para la reacción eh, reversible, la reacción de abajo, la, la de derecha a izquierda, pues vamos a tener que, va a ser una velocidad que me indica uh, la, la, la, la, la velocidad a la cual se están desapareciendo C y D, o la velocidad a la cual están apareciendo A y B. De ahí entonces tenemos que la constante de equilibrio, pues es una relación entre K1 y K-1. Si hacemos esa relación, pues nos da la expresión que tenemos acá en la derecha. Con esa expresión, pues nosotros podemos calcular la constante de equilibrio. Si la calculamos antes del equilibrio, ya no se llamará K, sino que se llamará Q o cociente. Sí, el cociente se determina antes de que se alcance el equilibrio. Y cada vez determinamos cuando ya se alcanzó el equilibrio. ¿Y cuándo sabemos que una reacción química alcanzó el equilibrio? Pues cuando las concentraciones ya no varían más. Sí, entonces ustedes como químicos están, están eh, determinando la cinética de una reacción, eh, ustedes, paulatinamente con el tiempo, a tiempo cero, miden concentraciones, después... A un tiempo de un minuto miden concentraciones, después a un tiempo de dos minutos, tres minutos, una hora, dos horas. Y cuando ya las concentraciones no varían, ustedes dicen, bueno, aquí ya estoy en el equilibrio químico. Y el valor de la constante es tanto. Bien, entonces eh, hay que tener en cuenta que antes del equilibrio, K se llama cociente, pues es el cociente de los productos sobre los reactivos, y después del equilibrio, pues K, perdón, Q se convierte en K. Hay que tener en cuenta lo siguiente adicional, adicional a esto cuando estoy intentando determinar constantes de equilibrio resulta resulta que eh, si yo pongo a reaccionar un sólido o sea aquí tengo ese aquí supongamos que esto sea AgCl no sé y yo lo pongo a reaccionar la concentración de AgCl pues como es un sólido yo no puedo determinar eh, dicha concentración, o la concentración va a permanecer invariante. Entonces, cuando, cuando yo intento determinar constantes de equilibrio, las concentraciones de las especies que están sólidas, ¿sí? de todo lo que es sólido, o las especies que son líquidas, como por ejemplo H2O líquido, no se van a contar porque no cuentan, o sea, estas concentraciones no varían. O bueno, y... O básicamente estas concentraciones siempre van a ser 1, ¿sí? y al ser 1 pues no le van a afectar en nada a la constante de equilibrio. Entonces hay que tener en cuenta que la constante de equilibrio se establece solamente solamente para gases, ¿sí? para gases o sustancias que están en disolución, es decir, sustancias acuosas. Para esas dos especies que se establecen las constantes de equilibrio, porque tenemos en cuenta que para sólidos, o líquidos, esa concentración no va a verse afectada a medida que se van consumiendo. Las concentraciones siempre van a ser uno y por ende no se consideran en la constante de equilibrio, solamente para gases y solamente para disoluciones acuosas. Bien, entonces, bueno, por aquí todo bien. Vamos a ver eh, cómo podemos convertir, bueno, aunque esto no va a entrar en el laboratorio de hoy, pero... Hay una expresión es que cuando estamos trabajando con todo todo en gases, con todas las especies son gases. Eh, supongamos que aquí tenemos A, B, C y D que son gases que están en un recipiente de contenido. fíjate que tengo un recipiente en donde tengo moles de A y tengo ahí tres moles de A, tengo moles de B, uno, dos, tres, cuatro, tengo moles de C 4 por allí, y tengo moles de D. Sí, el volumen, el volumen va a ser el mismo para todos. ¿no? La temperatura, pues, va a ser la misma para todos. Y, pues, el número de moles depende, pues, el número de moles. Yo puedo establecer, eh, o bueno, ustedes recuerdan que cuando vimos gases en sistemas termodinámicos había una relación entre la molaridad y las presiones, ¿no? Presión volumen, etcétera Si no lo recuerdan, vamos a derivar esa expresión. Resulta que por la ecuación de los gases ideales, yo tengo que la presión por el volumen va a ser igual al número de moles que multiplica la constante de los gases por la temperatura. Yo voy a pasar a dividir volumen acá, a la derecha, y RT lo voy a pasar a la izquierda a dividir. Entonces esto me queda como presión que divide a R por la temperatura es igual a número de moles entre volumen Y número de moles entre volumen es básicamente la molaridad. ¿Sí? Y P sería, bueno, si estoy hablando de la especie A, pues P sería la presión de A, y N sería las moles de A. Bueno, no A minúscula, perdón, porque A minúscula es el coeficiente estequiométrico, sería la presión de A, y este sería las moles de A. Entonces básicamente lo que yo les quiero decir es que si yo tengo la molaridad, la molaridad de una especie, yo puedo reemplazar, y todas son gaseosos yo puedo reemplazar eso por la presión parcial de A dividido entre RT. Entonces vamos a trasladar esta, esta experiencia de transformar concentración en función de la presión a esta bella expresión de las constantes de equilibrio que tenemos ahí en la derecha. Entonces la constante de equilibrio K, Va a ser igual a C, pero C ya no es concentración de C, sino que es eh, presión de C sobre RT. Entonces va a ser, coloquemos aquí un paréntesis, va a ser presión de C sobre... Bueno, ah, dejemos el mismo color RT. Esto va elevado a una potencia, va elevado a la, a la C. Esto va multiplicado por por D y D tenemos entonces que es eh, la presión de D dividido entre RT esto elevado a la D de igual manera para A funciona igual para A tendríamos entonces presión de A sobre RT elevado a la A y en B tendríamos lo mismo presión de B elevado a la RT dividido entre, um, entre B. Bueno. Bien, ahora desarrollando eh, potencias, yo tengo que la K sub K, perdón, la constante de equilibrio. Bueno, ahora para, para ahorrar los problemas, esta constante de equilibrio, cuando está en función de las concentraciones, la vamos a llamar K sub C, ¿no? porque está en función de las concentraciones. Entonces K sub C Va a ser igual, aunque aquí no está en función de las concentraciones, pero viene la misma expresión. Va a ser igual a la presión de C. Vamos a calibrar aquí, presión de C elevado a la C. Eh, bueno, voy a, voy a separarlo. Voy a, a escribir acá presión de D elevado a la D. Dividido entre presión de A elevado a la A que multiplica a presión de p elevado a la B. Todo esto va multiplicado a, a la siguiente. Va multiplicado a la RT. Eh, bueno, ahí tenemos, voy a separarlo, tenemos 1 sobre RT a la C, multiplicado por 1 sobre RT a la D, dividido todo esto entre 1 sobre RT a la A, multiplicado por 1 sobre RT a la B. Bien, antes de dar paso voy a resolver este, este fraccionario que tengo allí. Eh, 1 a la C, pues un número elevado a cualquier coeficiente, pues 1 a la, a la C es pues 1, 1 a la D es 1, 1 a la A es 1 y 1 a la B es 1. Entonces, ya ahí puedo separar coeficientes y tendría la siguiente expresión. Eh, tendría entonces RT por RT a la CD. Tendría entonces, bueno, esto que está aquí voy a desarrollarlo, voy a aplicar la ley eh, de la oreja que conocemos. Entonces, esto va multiplicado por esto por el 1, y esto va multiplicado por esto acá abajo. Entonces esta expresión me queda de la siguiente manera, me queda, bueno, ya para, me queda rt, elevado a c más d menos a más... Bueno, jamás ve. No sé si alguno de ustedes ha hecho la, esta, este reemplazo aquí y si le ha dado lo mismo. Bien, asumamos que esto está bien, T tocaría resolverlo allí. Bueno, a mí básicamente cada vez que lo he hecho me da eso. Y esto que está aquí, ahora yo lo voy a llamar un delta N. Que delta N va a ser igual a la diferencia de las moles, bueno el, los coeficientes tequimétricos de los productos, menos los coeficientes tequimétricos de los reactivos. En fin, la expresión a la cual yo quiero llegar es esta, K sub C. Es igual a presión de C a la C por presión de D a la D, dividido entre presión... De A a la A por presión de B a la B por RT a la delta N. Y esta expresión que voy a encerrar aquí se conoce en equilibrio químico como la constante de equilibrio en función de las potencias o K sub P. Es decir que K sub C puede ser igual a K sub P por RT, bueno, todo RT, elevado a la delta N. Aunque en este caso, en este laboratorio, día de hoy no vamos a trabajar con K sub P, pero bueno, en un momento, el otro año, vamos a ver K sub P, entonces simplemente es una derivación de cómo llegamos a K sub P en función de, de A, si todos estos son gases. Entonces, eh, bueno, esto sería... Bueno, no quiero borrar eso todavía. Por un momento... Bien, eh, el tema de equilibrio hasta este punto, hasta cuando escribimos la expresión, sin hablar de K sub P todavía, ¿estaba claro? A ver, por acá... El tema de equilibrio, bueno, igual como les dije, no, no es cuestión de que ahora se entienda cómo, es, cómo se determina el equilibrio químico, simplemente de dónde salen las expresiones. Cuando debemos calcular K sub C y cuando escribimos eh, el cociente Q, que va a ser igual a la misma expresión, concentración de C a la C por concentración de D a la D sobre concentración de A a la A por la concentración de B la B. El cociente se determina en un estado de no equilibrio y la constante de equilibrio se determina en un estado de equilibrio. Bien, entonces hasta ahora pues eh, simplemente son expresiones, sabemos que bueno, la constante K1 significa la velocidad con la cual aparece el D y la constante K-1 significa la velocidad con la cual aparecen A y B, y la expresión para determinar ese cociente pues dividir K1 entre K-1 que es esta expresión que tenemos acá, y cuando ya las concentraciones no varían más, pues tenemos entonces el equilibrio. Bien, eso es básicamente un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, o lo que les he hablado hasta ahora. Ahora vamos a hablar de un pequeño principio, eh, bastante importante en la, en la cinética química que se denomina principio de Le Chatelier. Principio de Le Chatelier. Bien, y el principio del chatelier, yo se lo voy a intentar explicar. Eh, bueno, antes de proceder con la formalización del principio del chatelier, vamos a intentar explicárselo de esta manera. Aquí tenemos una escalera, una escalera, digamos que una escalera eléctrica, ¿no? Sí, y esta escalera eléctrica se mueve en esta dirección, o sea, va de arriba hacia abajo. Sí, a una velocidad constante, se mueve la escalera. Y... Supongamos que ustedes están aquí. O sea, a ustedes les, se les ha dicho que, bueno, tienen que estar... en una pierna, aquí tienen la otra. Tienen el otro brazo. Tienen que estar allí, en esa posición. Es decir, que ustedes a la misma velocidad con la cual la escalera va bajando, ustedes tienen que empezar a caminar, porque si ustedes se quedan quietos, se van para abajo si caminan más rápido se van para arriba el principio de Le Chatelier me dice lo siguiente cuando un sistema está en equilibrio que es ustedes caminando en ese punto en esta posición de la escalera eléctrica aquí en esa posición ustedes caminando en ese punto están en el equilibrio cuando usted está en, el, en equilibrio o cuando un sistema de reacción química está en equilibrio eh, cualquier cambio que yo le haga que le aplique a mi a mi reacción a mi sistema eh, el sistema compensará ese cambio alterando la dirección del equilibrio químico, para minimizar ese cambio. Entonces supongamos que yo ahora, bueno, ustedes aquí están subiendo con una velocidad constante, ¿no? O sea, no sé si voy a escribir la flechita aquí abajo, que es la velocidad de la escalera hacia la izquierda, y esta flechita que está aquí arriba es la velocidad de ustedes hacia arriba. Cuando ustedes están en equilibrio, pues, están ahí en la mitad, no se mueven ni nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo hago que la escalera se mueva más rápido hacia abajo? ¿no? ¿Sí? Si yo hago que la escalera empiece a moverse más rápido hacia abajo, si aumento la velocidad de la escalera, ustedes tienen que aumentar, o sea, si ustedes quieren permanecer en esta posición, en esa posición de equilibrio, y si yo aumento la velocidad de la escalera, ustedes tendrían que caminar más rápido hacia arriba, ¿no? para permanecer en ese equilibrio. Es así como las reacciones químicas actúan para conservar el equilibrio, para minimizar esos cambios. En este caso el cambio es aumentarle la velocidad a la escalera hacia abajo. Ustedes, para minimizar ese cambio, ustedes lo que hacen es empezar a caminar más rápido. Ahora, vamos eh, en, otro, en otro sentido. Supongamos ahora que la escalera va más lento. Si la escalera va más lento, entonces ustedes, si la escalera va más lento, hacia, hacia debajo, ustedes lo que hacen es disminuir la velocidad con la que irían hacia arriba. Ustedes entonces están compensando esos cambios, esas alteraciones que yo le estoy haciendo al equilibrio, eh, modificando la conducta de la reacción o de la conducta de ustedes al caminar. De igual manera, las reacciones químicas se modifican, las concentraciones de los productos y los reactivos para no alterar ese equilibrio. Vamos a verlo ahora sí de manera un poco más, más química, ya, no sin, ya sin, sin muñequitos. La reacción química, bueno, una reacción química cualquiera aquí, A más B, perdón, A B produce, coloquémoslo con colores también, para ustedes... Educir colores, pero bueno, produce C, tenemos C morado aquí. Y que todos son gases y todo, no, no hay problema. Esta reacción está en equilibrio, entonces la flecha no iría así, sino que iría así. Tienen que hacerse de la misma distancia para poder entender que la reacción está en equilibrio. Pues una reacción que está, bueno, ya, ya vamos a ver cuándo una reacción está des, desequilibrada. Esta reacción está en equilibrio, entonces A moles de A van a reaccionar con B para producir C. Sí, ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si yo, bueno, vamos a hacer aquí el ejemplito, aquí tengo A. Bueno, básicamente el equilibrio es así. Vamos a escribir aquí una, una balanza. Y en la balanza vamos a colocar... A y B, y vamos a tener al otro lado C. Entonces aquí tengo una mol de C, aquí tengo una mol de B, y acá tengo una mol de, de A. En esta reacción que ustedes ven allí, eh, A y B se van a fusionar para producir una bolita de C, y C se va a descomponer para producir una bolita de A y una bolita de B. ¿Qué pasa ahora si yo altero el equilibrio? Supongamos que soy anarquista y le añado, le añado otra bolita de C a mi equilibrio. Si sí, esto se lo añado. Entonces estoy alterando el equilibrio, aumentando la concentración de C. Al aumentar la concentración de C, ¿sí? el sistema va a compensar ese aumento de la concentración de C. Y mira a más B produce C, y ahora estoy produciendo más C, o sea, ahora tengo más C porque le estoy aumentando la concentración. Entonces el sistema va a decir, bueno, ya que me estás dando más C, ¿sí? Ahora yo te voy a hacer lo siguiente, voy a aumentar la velocidad a la cual C se va a descomponer. ¿Sí? Ahora, la velocidad a la cual C se va a descomponer va a compensar y van a aparecer entonces más A y más B para compensar ese aumento en la concentración de C el sistema tiende a regresar al equilibrio. Hace todos los cambios necesarios como alterar el valor de la constante para regresar al equilibrio químico. Entonces cuando esto sucede, cuando tenemos A más B, produce C y que aumentamos la concentración de C, decimos que esta reacción está virada, o bueno, está apunta hacia los reactivos. Apunta hacia la izquierda. ¿Sí? punta hacia la izquierda, apunta hacia lo reactivo, es de la colombia humana. Vamos a ver ahora una reacción, eh, bueno, cuando ocurre otro cambio. Vamos a ver ahora, ya no voy a aumentar la concentración de C, sino que voy a aumentar la concentración de A y B. Nuevamente, ahí tengo mi balanza y lo que hago es ahora, por, porque sí, no sé, porque estoy jugando con la reacción, yo le voy a aumentar la concentración de A. Y le voy a aumentar la concentración de B. Es decir, que voy a tener ahora más bolitas de, de A. Supongamos que la aumento en dos. Y también aumento dos bolitas de B. ¿No? Al introducir esto en la balanza, pues el sistema se va a desbalancear automáticamente. ¿no? ¿Sí? Se va a desbalancear hacia abajo. O sea, esto va a caer hacia abajo porque eh, estoy aumentando la concentración de acá. El sistema va entonces a buscar retornar al equilibrio. ¿Cómo va a retornar al equilibrio? Pues va a aumentar la concentración a la, a la cual A y B se fusionan para producir C. ¿Sí? Va a buscar aumentar la concentración, o bueno, va a buscar aumentar la velocidad de la reacción en la cual A y B se fusionan para formar C. Entonces el sistema tiende a aumentar la concentración en C. ¿Sí? Aumenta la velocidad por la cual se van a formar C para que el sistema retorne nuevamente al equilibrio. Cuando esto ocurre, cuando esto ocurre, cuando estoy aumentando la concentración de A y B, se dice que la reacción está, pues, eh, bueno, está desequilibrada hacia la derecha, un centro democrático. O es ultraconservadora, bueno, la reacción está apuntándose a la derecha, la reacción está virada hacia la derecha. Esto es en función de las concentraciones cuando yo las aumento o las disminuyo. Bueno, cuando simplemente hemos visto cuando las, las aumento. Vamos a ver ahora el caso contrario, cuando yo disminuyo las concentraciones. Bien. Nuevamente la balanza la quito de ahí, quito el desequilibrio. Y esto. Ahora vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa si yo... A esta reacción química le empiezo a extraer C. Es decir, que le voy a bajar la concentración de C. ¿Sí? Si yo empiezo a extraer C, a el C, eh, el sistema se va a desequilibrar porque en el sistema de equilibrio A más B están funcionando para producir C. Como está desapareciendo C, porque yo solo estoy extrayendo por algún método químico, el sistema dice: Oye, mira. Mi equilibrio es que A más B produzca C, pero ahora C está disminuyéndose. ¿Qué hacemos? Pues vamos a aumentar la velocidad a la cual produce C para compensar esa pérdida de C. Entonces cuando se disminuye la concentración de C, el equilibrio se desequilibra perdón, hacia la derecha. O esta reacción está virada hacia la derecha, o está en función de los productos. Caso contrario, bueno, ya vimos el otro caso, vamos a ver en dónde... Eh, las concentraciones de A y B empiezan a disminuir. Si la concentración de A y B empieza a disminuir, el sistema dice, oye, mira, en eh, la parte izquierda hay poco A y poco B, porque alguien me lo está robando, me lo está sacando, entonces vamos a aumentar la velocidad con la cual C se descompone para producir A y B. Entonces el equilibrio se torna hacia la izquierda en este momento. Bien, si esto quedó claro, pues ya podemos empezar a proceder. No sé si hay alguna duda con respecto a ese viraje del equilibrio. El principio de Le Chatelier es bastante demostrable, es, funciona, eh, y de esa manera es como ocurre en el laboratorio. La, el axioma del principio de Le Chatelier es cuando, cuando un sistema en equilibrio, porque equilibrio, es sujeto a un cambio, el equilibrio cambiará para minimizar ese cambio. Dicho cambio. Y palabras más, palabras menos, este principio de la cuando hay una perturbación, cuando hay algún cambio en el equilibrio, pues el sistema va a compensar ese cambio cambiando, valga la redundancia en la velocidad de las reacciones hacia la derecha o hacia la izquierda, depende de qué tipo de cambio estemos hablando, o de qué tipo de perturbación. Ese es el principio de la cuando un sistema está en equilibrio, y este sistema es perturbado o es cambiado, el equilibrio se alterará en función de minimizar ese cambio. Esto es en función de las concentraciones. De, hay tres maneras de alterar el equilibrio de una reacción química. Uno, cambiándole las concentraciones. En función de las concentraciones. Y el dos es en función de la temperatura. Yo puedo variar la temperatura de una reacción para alterar el equilibrio. Y tres, eh, bueno, el tres, es alterando la presión. Este no lo vamos a ver el día de hoy, lo vamos a ver cuando veamos, pues, eh, eh, equilibrio el otro año. Y bueno, vamos a ver qué pasa cuando yo le cambio la temperatura a una reacción. Ustedes recuerdan que cuando nosotros vimos eh, termodinámica aplicada, nosotros habíamos visto una propiedad que habíamos determinado como entalpía. La entalpía era el calor a presión constante y dependiendo del signo vamos a tener que si la entalpía es positiva la reacción era de tipo endotérmica. Y si la entalpía era negativa, menor que cero, menor que cero, la reacción era de tipo exotérmica. Bien, vamos a ver qué, qué quiere decir entalpía negativa, entalpía positiva en función de una reacción química. Bueno, ustedes ya sabrán, una reacción química es exotérmica cuando libera calor. Entonces, si la reacción está liberando calor el calor se libera eh, hacia los productos, no, o sea, el calor se libera de izquierda a derecha. Entonces aquí vamos a tener eh, calor. A la derecha. Cuando tenemos una reacción de este tipo, es de tipo exotérmica. Cuando la exotérmica... Cuando el calor es liberado. ¿no? Tenemos calor liberado en los productos. Y... Cuando el calor es absorbido, pues el calor absorbido ¿por dónde? Pues por los reactivos. Entonces tenemos que cuando le agregamos calor a los reactivos, pues la reacción de este tipo es endotérmica. ¿Sí? Entonces ya entendimos que cuando la reacción es endotérmica, el calor va en los reactivos y cuando la reacción es exotérmica, el calor va en los productos. Y el calor lo podemos tratar como un reactivo más o como un producto más. Vamos a ver cuando una reacción es exotérmica, es decir, cuando tenemos Q allí en los productos. ¿Qué pasa si yo le aumento la temperatura a la reacción? Si aumento la temperatura, muy probablemente estoy aumentando la cantidad de calor, la energía en forma de calor. Si estoy aumentando la energía en forma de calor, estoy aumentando en la derecha. Estoy afectando el equilibrio. Entonces la reacción va a decir, bueno, mira, como están aumentando la temperatura... Si yo produzco calor, pues yo no necesito más calor, yo necesito estar en equilibrio. Entonces vamos a virar el equilibrio hacia la izquierda. Entonces ustedes se dan cuenta que una reacción es de tipo exotérmica, cuando al aumentarle la temperatura, el equilibrio se torna hacia la izquierda. De esa manera, como ustedes se dan cuenta, si una reacción es exotérmica, sin tener más información de la reacción. Ahora veamos el caso contrario, el caso. Al revés, eh, ahora que, la, que el calor está acá en los productos, ¿sí? que cuesta aquí en, en los reactivos. Perdón. Si yo le aumento la temperatura a la reacción química, si aumento el calor, aumentando el calor, la reacción dice, mira, eh, está aumentando el calor acá y yo necesito eliminar calor, entonces vamos a virar esto hacia la derecha. De esa manera es como se pues, eh, afecta el equilibrio de una reacción en función de la temperatura. Digamos qué pasa si yo le disminuyo la temperatura. Entonces si la, si la reacción es endotérmica y le disminuyo la temperatura, pues se va a producir eh, un viraje hacia la izquierda. O se van a favorecer la formación de reactivos. Si la reacción es de tipo exotérmica y yo le bajo la temperatura pues se va a producir un viraje hacia la derecha, es decir, se va a favorecer la producción de los productos. Bien, ya con estas dos cosas en mente, cuando qué es lo que sucede con la concentración, qué es lo que sucede con la temperatura, ya podemos empezar a trabajar el laboratorio de hoy. Si ustedes revisarán en el classroom, tienen... <coughs> Bueno, si, si revisan el Classroom, tienen uh, el laboratorio de equilibrio químico. Ahí está. Yo les voy a hacer una pequeña demostración, no lo voy a resolver y a ustedes ya les tocará hacerlo. Les voy a dar una recomendación y es que si lo quieren hacer, esta página de Collective, con ChemCollective no Chen sino ChemCollective les permite a ustedes descargar eh, los laboratorios. Creo. Razón, permite descargar cuando yo estaba trabajando. ¿La buscamos en inglés o hay una en español? No, no está en español, lamentablemente no está en español. Eh, ah, okay. Bueno, no sé si en algún, en algún momento los, los compañeros. Bueno, esto se les puede pedir un por favor porque esto está escrito en Java, simplemente cambiar, cambiar nombres para que esté en español, pero bueno, eso eso ahí como plan futuro, aquí donde dice More information on offline downloads ustedes pueden entrar ahí y descargar esta aplicación para Windows o para Mac y en este caso, bueno, ahí están en diferentes, creo que sí está en español miren, creo, entonces ustedes le dan aquí en descargar International Virtual Lab para Windows vamos a ver qué pasa aquí y bueno, ahí empezó a descargar 9.1 megas Está bien lento. Eso muy probablemente les va a descargar un archivo .exe o un archivo que tiene muchísimos idiomas y ustedes van a descargar solamente en español. Y muchos laboratorios no cargan ni siquiera. Por ejemplo, no va a ser que da mal y va a cargar esto. Bueno, ahí se quedó pensando. Bueno, ahí. Descarga, bueno, lo que a mí me sucedió con anterioridad es que por lo menos las disoluciones no cargaban, efectivamente necesitaba disoluciones y no cargaban, entonces pues me di a la tarea de buscar cómo podemos trabajar con esto y es la opción de descargar. Voy a mirar el archivo que acabé de descargar, voy a descomprimirlo y le voy a mostrar el contenido para ver si está en español. Esto vamos a ver por aquí. ¿Qué está en español. Repositorio .es, y está el archivo ejecutable. Aquí está, virtuallab.es.exe. Me imagino que ahí está en español. No estoy seguro porque no, no tengo Windows para probar, pero vamos a intentar abrir el repositorio con. Bien, ahí está. Creo que está en español, no, sé, no estoy seguro, pero bueno, se puede. Pueden intentarlo, si no, pues denle allá el inglés. No está de más aprender a usar software en inglés, dado que de aquí en adelante, si se van a dedicar a la química teórica o computacional, pues van a tener que interactuar con el inglés. Dígame. No sé, usted qué estaba diciendo sobre aprender inglés y eso. O sea que... Muchísimas gracias. Sí, o sea, Intenten, pero bueno, aquí está, la opción está en español, por si la quieren usar en español. Entonces, esto les va a descargar este archivo que tiene muchos archivos ejecutables adentro y ustedes simplemente van a lanzar este eh, virtual lab vlab es.exe. Inténtenlo a ver si les funciona. Si no, pues eh, de todo modo ahí les descargo un archivo punto, punto RAR. Voy a cerrar esto por aquí. Y yo no voy a utilizar Virtual Lab en servidores hoy, lo voy a usar en mi, en mi máquina. Yo ya lo descargué para Mac. Y en Mac simplemente lo que tengo es un archivo que es virtuallab.jar. Le doy clic derecho y abrir. Y me abre el Java JavaScript. Bueno, el archivo de Java, en un momento y carga. Está, está cargando. Y listo. Este es Virtual Lab, más o menos tiene el mismo setup. Voy a mostrarle más o menos que tiene el mismo setup. Virtual Lab. listo. entonces tiene este geometría, tiene... Bueno, vamos a ver aquí, go, a ver si carga alguno. Esperemos ahí que cargue, bueno, salió la carita triste, no cargó nada. Voy go. Bien, más o menos tiene la misma, el mismo setup. Les digo ahí que tiene eh, Solutions y acá tiene, bueno, en este caso es el de Solutions, tiene Glassware, LMA, el pipetas graduadas y acá tenemos el Glassware. Lo van a encontrar en este icono de aquí. Voy a hacerle zoom para que ¿eh? vean. Este icono de aquí es el del, de la vidriería. Usted le dan clic allí y se abre el Beaker, LMA, el pipetas graduadas, pipetas normales, frascos volumétricos, bureta y ese. Coso para, para medir de poliestireno expandido. En la, otra, en la otra ventanita tienen este menú que les permite usar, usar el mechero de Bonsen, el coso sepa pesar y la balanza. pues tienen vidrierías y tienen. Bueno, es lo mismo que tienen acá, o sea, solamente que lo ven allí de manera. Bueno, acá está como que más, más amigable la cosa y pues tiene todas las diferentes sólidos que están allí. Adicional a eso, pues, en este laboratorio era, ya les digo aquí vamos a retroceder, por ejemplo, en estequiometría, termoquímica, equilibrio, etc. Y yo puedo cargar este, exactamente ese, ese repositorio. Aquí en archivo, eh, cargar tarea, ahí me aparece, mire este, molaridad y densidad, estequiometría, análisis cuantitativo, termoquímica, etc. Y la que a mí me interesa cargar en este momento es la de el laboratorio de cobalto que acá era en equilibrio el cloruro de cobalto y el principio de le chatelier es el mismo pero a ver si carga este solamente que acá por en mi computador en estos momentos no me aparecen las soluciones que están acá y acá cuando yo cargo el laboratorio de cobalto le doy ok y sí me aparecen las disoluciones me aparece agua me aparece eh, Cloruro de cobalto, eh, ácido clorhídrico 12 molar y nitrato de plata 6 molar. Bien, este laboratorio se, se trata de trabajar con el principio de leche Atelier para una reacción química. La reacción química es la siguiente, tenemos el cloruro de cobalto, este reactivo, que se llama COCl2, es el reactivo cloruro de cobalto, cuando, perdón, el cloruro de cobalto, el COCl2, CO, cuando este compuesto entra en contacto con el, agua, ¿sí? con el agua, se va a producir la siguiente disociación. ¿Recuerdan ustedes cuando se formaban las disoluciones? Se va a formar el bueno, el agua, coloquemos la azul, ¿sí? coloquemos aquí el agua azul, H2O. Se va a formar el siguiente complejo, se va a formar el complejo eh, de cobalto exahidratado, el CO, con seis moléculas de agua, H2O. Seis veces hidratado con dos cargas negativas. Cerramos esto por aquí. Y se van a formar, perdón, que era c 2 l 2 y se van a formar eh, dos iones de cloro. ¿no? Dos CL-. Entonces, cuando ustedes tienen el cloruro y cobalto sólido y lo, lo hidratan, o sea, le echan agua, se forma una disolución que contiene estos dos iones. Contiene el ion eh, CO, el, el ion cobalto exahidratado, que es de color rojo pardo. Bueno, es de este color, el mismo color que estábamos hablando de rato, de este color rojo pardo más o menos de ese color la disolución. Y la reacción del día de día de este equilibrio, o sea, del siguiente equilibrio termodinámico. Bueno, básicamente les voy a mostrar antes de empezar con la reacción. Voy a cargar aquí el cloruro de coalto, le voy a dar doble clic, y acá cayó el cloruro de coalto. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Voy a cambiar eh, la vista al tema neutral, para que se vea un poco más la diferencia de colores que quiero que noten. Ahí tenemos el cloruro de cobalto. Eh, las, hacemos un zoom, el cloruro de cobalto. Es de ese color rojo, rojo parto. ¿no? En la parte de la derecha, en la parte de la derecha vamos a tener eh, esta disolución que está allí. ¿Qué, qué contiene? Bueno, contiene cloro, contiene... De cobalto a esta concentración, menos 2, etc. Entonces la reacción que nosotros vamos a ver el día de hoy es la siguiente. Voy a quitar esto de aquí. O bueno, la reacción que me interesa que, que veamos el día de hoy es la siguiente. El cobalto... perdón porque no raya esto. El cobalto... hexahidratado. o 6 hidratado con dos cargas negativas más 4 iones de cloro. Esta reacción está en equilibrio con la siguiente reacción. Va estar en equilibrio con el cobalto cloruro de cobalto, bueno, tetracloruro de cobalto, que sería esta molécula CO. Cl4, con dos cargas negativas, más lo que se libera, las seis moléculas de agua de este ambiente. 6 H2O por 6. Bien, y esta va a ser la reacción con la cual vamos a estar trabajando el día de hoy. Este equilibrio químico, el que me interesa es que, que entendamos cómo, cómo se afecta ese equilibrio. El cloruro de cobalto es de color de este color. El cloruro de cobalto es de color, vamos aquí con este, de este color. Y el, bueno, este, este, perdón, este cobalto exhidratado es de este color rojo intenso. Y el color del cloruro de cobalto de este compuesto es de color azul. ¿Sí? Ah, perdón, no es de color rojo intenso, el, el rojo intenso es el que está en el medio. El cobalto es tipo rosa, No encuentro aquí el color rosado. Esto es de este color, y el cloruro de cobalto es azul. La mezcla entre estos dos, es decir, cuando estamos en equilibrio, que es decir, hay presencia de cloruro de cobalto y hay presencia de cobalto exahidratado, vamos a tener entonces el color, si nosotros, si ustedes hacen teoría de color, mezcla de rojo ro, rosado con azul, pues vamos a tener ahí el color este. Entonces este color que está allí escrito me indica cuando está en equilibrio. Sí, que es el mismo color que ustedes ven acá cuando yo cargo el cloruro de cobalto. Este color que ustedes ven ahí, rojo, o no sé, no sé si hace hay el mismo color, pero ese color me indica que están en equilibrio. Si la disolución se torna azul, quiere decir que el equilibrio está favorecido hacia la derecha, porque el cloruro de cobalto es de color azul. Si la reacción se torna rosada, quiere decir que está favorecida hacia la izquierda, porque el cobalto exahidratado es de color rosado. Entonces vamos a jugar con esos equilibrios para ver qué pasa. Yo no lo voy a hacer de manera cuantitativa, como se debe hacer en el laboratorio, lo voy a hacer de manera cualitativa. Eh, ustedes allí tienen todas las instrucciones para resolver el laboratorio. Yo lo voy a hacer de manera cualitativa. Ya está esta que tenemos por aquí, aquí tengo la disolución de eh, cobalto. El grupo de cobalto, que esta disolución... Miren lo que tiene. Tiene COH2O6, 2+, que corresponde a COH2O6, 2+, bueno, aquí es 2+, ¿no? disculpadme ahí que es 2+, eh, tiene cloro, aquí tenemos cloro, está negativo, y tiene cloruro de cobalto, con dos cargas negativas acá, cloruro de cobalto. Y esta reacción, miren, está en equilibrio, o sea, aquí, esto que tenemos aquí es este equilibrio que ustedes ven aquí. Entonces yo lo voy a perturbar, voy a perturbar este equilibrio para favorecer la formación de una u otra especie. Eh, bueno, ahí están las concentraciones y con, esto, con estas concentraciones que están ahí, yo podría, en teoría, calcular la constante de equilibrio. Vamos a ver. La constante de equilibrio, perdón, porque no más pequeño, la constante de equilibrio para esta reacción, recuerden, el agua es líquida, ¿no? Entonces el agua no se va a contar para el cálculo del equilibrio. Entonces esa constante de equilibrio K, para esa reacción, K de equilibrio, o K de concentraciones, K sub C, va a ser igual a la concentración del COCl esta sería CO Cl4 con dos cargas negativas. Borremos esto por aquí. Esto es concentración molar. Dividido entre la concentración de, estas, de este señor que es reactivo. CO. H2O. 6 veces hidratado con dos cargas negativas. positivas perdón. La concentración de este señor. Multiplicado por la concentración del cloro menos, elevado a la cuarta potencia, porque este 4 que está aquí, el coeficiente estequiométrico que debe ir elevado. Entonces vamos a ver en este equilibrio que tenemos aquí, cuánto es el valor de la constante de equilibrio. Entonces tenemos concentración de, necesito el cloruro de cobalto con dos cargas negativas, 3.346 por 10 a la menos 2, 3.346 por 10 a la menos 2, dividido entre la concentración del cobalto exahidratado, cobalto hexahidratado es 9.665 por 10 a la menos 1. 9.665 por 10 a la menos 1. Esto va multiplicado por la concentración del cloro elevado a la cuarta potencia. El cloro tiene una concentración de 1.866 por 10 a la 0. Bueno. 1.866 molar, elevado a la cuarta potencia. Este equilibrio, pues, en una calculadora en la mano, nos va a dar la siguiente expresión, 3.346, oponente a la menos 2, entre 9.665, oponente a la menos 1, entre... 1.866 volví a la 4 entonces tendríamos seguro que tengo aquí a la 2 si lo digo otra vez entonces sería la 4 1.855 Otro 5 por 10 a la menos 3. Es el equilibrio de esa reacción. Entonces, ¿qué me quiere decir ese valor? Un valor pequeño, o sea, cero, vamos a tener 55 Un valor pequeño de una constante de equilibrio quiere decir que pues, la formación de los productos no está tan favorecida como la formación de los... Reactivo. ¿Qué me quiere decir este valor o sea, en cuestión de, de, de ratio? Recuerden que esto es K, K1 dividido entre K a la menos 1. ¿Quiere decir que K a la menos 1 es más grande que K1? ¿no? Porque el valor es pequeño. ¿Quiere decir que esta reacción en realidad debe estar más orientada hacia la izquierda? ¿Sí? Quiere estar más orientada hacia la izquierda. Bien, entonces sigamos con el laboratorio. Ustedes van a tener allí... Eh, ciertas indicaciones me retorno al laboratorio de equilibrio el la que ustedes tienen disponible allí bueno, hay un poco de teoría y en la primera parte del laboratorio este laboratorio está dividido en tres sesiones una a equilibrio químico para la formación del cloruro de, de, de cobalto otra, vamos a remover cloro. Y la otra, le vamos a cambiar la temperatura a esto, para ver si la reacción es endo o exotérmica. Entonces, lo que está ahí en verde son los, los respectivos entregables. Entonces, con esos valores que ustedes ven aquí, ustedes pueden calcular la constante esa de, de equilibrio. Bien. Entonces, yo lo voy a responder, o voy a intentar para qué tienen que hacer en cada una de esas sesiones de manera cualitativa. Ustedes lo harán de manera cuantitativa. Entonces, en este primer punto vamos a alterar el equilibrio químico hacia la derecha. Sí, vamos a formar COCl4. Y recordarán ustedes que el COCl4 es de color azul. Entonces, lo que voy a buscar es que esta reacción cambie a un color azul agregándole más cloro. Recordarán ustedes que si yo quiero afectar el equilibrio hacia la derecha si yo quiero afectar esto hacia la derecha, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aumentar. Voy a hacer lo siguiente, voy a aumentar la concentración de cloro. ¿Sí? Al aumentar la concentración de cloro, el, el equilibrio dice, mira, yo, aquí me están colocando más cloro, ¿qué hacemos? Pues vamos a favorecer, hacia, esto hacia la derecha. ¿Sí? Entonces si se favorece hacia la derecha, la reacción se va a tornar Va a virar de color azul. Entonces voy a aumentar la concentración de cloro utilizando ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico tiene cloro. Mira, aquí tiene, tiene cloro 1.2 por 10 a la menos 1. Tiene 12 moles de cloro. Yo lo voy a hacer de manera cualitativa. Ustedes lo harán de manera cuantitativa porque ahí tienen todas las, las instrucciones para hacerlo de manera cuantitativa. De manera cualitativa lo que voy a hacer es tomar el cloro y quitárselo al cloruro de cobalto. Yo voy a agregarle primero 5 mililitros. Vamos a subirle aquí el zoom. Le doy power. Dice si que la reacción cambió de color. O bueno, el, el, lo que está aquí cambió de color. Voy a seguir dando power. Echándole, echándole, echándole, echándole. echándole. hasta que eso ya se volvió de color azul. Bien, ahí está de color azul. En este momento lo que he hecho es aumentar la concentración de cloro, aumenté la concentración de cloro y la reacción me viró hacia la derecha, es decir, ellos, la, el, el equilibrio dijo, bueno, como están aumentando la concentración de cloro, nosotros ahora vamos a aumentar la producción de COCl4, y por eso es que se tornó de color Azul. Bien, entonces esa es la primera parte. Cuando ustedes aquí lo van a hacer de manera cuantitativa y van a registrar los valores de las concentraciones, van a hacer capturas de pantalla, y van a calcular constantes de equilibrio. Si yo quiero calcular la constante de equilibrio, pues mira, ahí están los valores. Eh, bueno, con esos valores yo le tomo un screenshot y calculo constantes de equilibrio. Ahí están la, las indicaciones. para Profesor dígame este por un momentico se me detuvo el interno entonces no sé si dijo algo con respecto a lo que le voy a preguntar usted está aumentando la concentración de cloro pero está dejando el cobalto en igual proporción Ajá. ¿cierto? entonces ahí o sea suponiendo que usted sabe de reactivo limitante suponiendo que ya no haya suficiente cloro para reaccionar con el nuevo aclaro, la nueva cantidad digo suponiendo que no haya las cantidades necesarias de cobalto para satisfacer la lo que se está añadiendo de cloro para formar más cloruro uh -huh. de cobalto. ¿Usted dijo algo sobre eso? Lo que pasa es que se me desconectó por un momento. Sí, lo que, lo que pasa es que, bueno, el, el, el hecho de que ya yo me dé cuenta de que ya no hay más eh, cobalto, o sea, que ya, el exceso, que ya el cloro está en exceso, es que la reacción cambia de color a este color. Azul púrpura. ¿No dijo que el cambio de color se da cuando, cuando aumenta es el cloruro de cobalto? Sí, porque la reacción está en equilibrio. Entonces, mira lo que sucede. Yo lo que estoy haciendo es alterar el equilibrio. Cuando la, cuando la reacción está en equilibrio, cuando todo esto está en equilibrio, el color de la reacción es... Eh, bueno, voy a cargarla nuevamente, que es esta. Este acá. Es ese color. Aquí la reacción está en equilibrio y lo que tenemos es este equilibrio que ustedes ven aquí. Es más o menos este color. Yo lo que estoy haciendo o lo que estoy propiciando en estos momentos es afectar ese equilibrio. O sea, estoy proponiendo afectar ese equilibrio. ¿Cómo? Pues aumentando la concentración de cloro. Al aumentar la concentración de cloro, es decir, al añadir ácido clorhídrico, lo que estoy haciendo es que esta concentración que está aquí aumenta. aumenta. ¿Sí? Este cloro, o sea, va a, haber exceso de cloro, ¿sí? va a haber exceso de cloro, y el equilibrio va a decir, bueno, como ahora hay exceso de cloro, yo me voy a tornar a desaparecer ese exceso de cloro formando cloruro de cobalto. Es decir, ahora voy a estar favorecido hacia la derecha. Ese favorecimiento hacia la derecha indica que va a haber más presencia de cloruro de cobalto que de cobalto eh, exahidratado. Al haber más presencia de cloruro de cobalto, la reacción se va a tornar de color azul. Ahora, yo puedo seguir echando cloro, como no, voy a pues, ir echando más cloro, y pues no va a haber mayor cambio, o sea, voy a seguir aumentando... No, no hubo mayor cambio porque ya el, todo el cloruro de cobalto que se iba a formar ya se formó. Ahora el cloro está en exceso. Sí, ahora el ácido clorhídrico, bueno, aquí el cloro está en exceso. El reactivo limitante, si quieren verlo desde el punto de vista del reactivo limitante, aquí era en este caso el cobalto exhidratado. Que ya todo fue acomplejado para formar cloruro de cobalto y se tornó todo de color azul. En este momento, pues la reacción ya ahí. Aquí tenemos la máxima concentración de cloruro de cobalto que puede formarse y el resto va a ser cloro en exceso. Entonces, aquí tenemos cloruro de cobalto. Esta, bueno, este, este, este anión particular, este complejo que estoy señalando aquí en la mitad... Tenemos eso en exceso, adicional porque tenemos agua ahí en exceso. Pero el agua no bueno, la contamos para el equilibrio. Bien, ahora, ¿qué, qué, ¿qué es el siguiente paso para esta reacción? Aquí, este va a ser mi reactor. Voy a desaparecer los cloros que están por aquí, voy a desaparecer este que está por acá. Aquí, aquí hay mucho, entonces ahora no me va a permitir. Voy a buscar otro, otro lemmeyer más grande, uno de 500 echar todo ahí. Perdón, ¿cuánto hay aquí? 215. 215. Pero todo allí. Este Lehmager tiene ahora eh, el equilibrio virado hacia la derecha. Ahora, ¿qué, qué es el siguiente paso de la, de, la, de, la, de la guía? El paso B. Vamos a remover esa, ese exceso de iones cloro utilizando nitrato de plata. La reacción de nitrato de plata con cloro lo que hace es formar un precipitado que se llama cloruro de plata y va a quedar con el exceso de NO3 allí. Entonces lo que voy a hacer ahora es cargar el nitrato de plata, 6 molares este que está acá, y voy a empezar a agregárselo a esta disolución. Al aumentar la concentración de... Bueno, al empezar a agregar nitrato de plata, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a borrar esto por aquí. Y vamos a borrar esto. borré lo que no era. No sé sea, se mueve así. Lo paso esto. Bien. Ahora estoy aquí virado aquí en la derecha. ¿no? Lo que voy a hacer ahora es voy a eliminar eh, los cloros. Es decir, al eliminar los cloros, eliminar los cloros, perdón, lo que voy a hacer es empezar a disminuir la concentración de COCl4. Ahora, como la concentración de COCl4 de cloruro alto está disminuyendo, la reacción dice, mira, eh, bueno, vamos a virar hacia la izquierda. Vamos a virar hacia la izquierda. Perdón, perdón, perdón. No, no, no. Voy a empezar a eliminar ahora, eh, esto yo no es cloro, ¿no? Sí, estos, cloros, estos cloros que están aquí los voy a complejar con nitrato de plata, AgnO3, para formar AgCl que se precipita. O sea, ya van a ver el precipitado. Entonces voy a disminuir esta concentración. Como estoy disminuyendo esta concentración, el equilibrio dice, mira, ahora se me está alterando la parte izquierda, me están disminuyendo, me están robando los cloros. ¿Qué hacemos? Pues vamos a favorecer la formación hacia la izquierda para que aparezcan más cloros, ¿Y esto qué hará? Pues que hará que la reacción se torne de color rosa. Entonces, al agregarle nitrato de plata, lo que estoy haciendo es acomplejar esos cloros, lo que significa que estoy disminuyendo la concentración de cloro, lo que va a producir que el equilibrio se desplace ahora hacia la izquierda. Entonces, lo que voy a hacer a continuación, tengo un nitrato de plata, voy a empezar a agregarlo al Meyer, agregarlo en cantidades alarmantes, vamos a agregarlo de 50 en 50, entonces le damos pur le agregué, y no sé si se dieron cuenta que empezó a aparecer el precipitado de nitrato de plata, de, perdón, de cloruro de plata, ese precipitado blanco que ustedes ven allí, vamos a seguir le dándole, y si, si empiezan a notar la reacción, bueno, el frasco ya no es de color azul, azul intenso, sino es de un color ahí como... Como púrpura, que es la mezcla entre azul y rosado. Yo creo que ya se acabó el nitrato de plata. Si ya no tiene nada. Vamos a cargar otro. Aquí estamos, podemos desperdiciar reactivos. Vamos a agregar, seguir agregando. Vamos a agregar de a 5 mililitros. Vamos a agregarle Power. Échale, échale, échale, échale. Sin miedo. Y listo, ya ahí se tornó de color rosa. Y en este momento lo que yo he hecho, pues, es eliminar el exceso de cloro, y los cloros los estoy eliminando para, for, para acomplejarlo con cloruro de plata, que es el sólido, sólido blanco que ustedes ven allí abajo, ¿Sí? y se está formando entonces, bueno, el equilibrio está favorecido hacia la izquierda, se está formando cobalto hexahidratado que es de color rosado, que es el color que ustedes ven ahí, bueno, rojo, rojo de la América, dirámoslo y bueno ya alteramos el equilibrio hacia la derecha lo alteramos también hacia la izquierda esas eran las dos primeras partes del laboratorio principio químico formación de cloruro de cobalto favorecemos hacia la izquierda exceso de iones removidos con nitrato de plata lo favorecemos hacia la bueno, el, el primero lo favorecemos hacia la derecha en el segundo, en la parte B, lo favorecemos hacia la izquierda ahora vamos a hacer el efecto de la temperatura sobre la constante de equilibrio. Entonces, eh, para ello, pues, bueno, ahí, ahí están las instrucciones, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar este frasco del lemmayer que es mi, mi solución. Eh, si quiero, si quiero, elimino, elimino el sólido, elimino la, el nitrato de plata, el cloruro de plata, si sí, lo quiero, vamos a ver. Por aquí, se fue todo el GSL. Y bien, bueno, eso no era necesario, pero bueno, para que se viera mejor lo, lo eliminé. Lo que voy a hacer ahora es cambiar las propiedades térmicas. Es decir, voy a propiciar un aumento o una disminución de la temperatura. Entonces, eh, de la siguiente manera. doy clic derecho, eh, propiedades térmicas, y aquí le voy a seleccionar bueno, a qué temperatura quiero que el LMG alcance. La temperatura de equilibrio es más o menos 25.5. 25, alrededor de 25, o sea, esa es la temperatura de equilibrio de la disolución. Lo que voy a hacer primero es enfriar, eh, perdón, calentarlo, propiedades térmicas, lo voy a calentar a 100, ¿sí? lo voy a calentar a 100, le doy OK, y miren que está azul, ¿no? ahí está azul, y la temperatura empezó a disminuir. ¿Qué quiere decir que está azul? Pues quiere decir que está favorecido hacia la derecha, es decir, un aumento en la temperatura que favorece la la formación de cloruro de cobalto, y ustedes ya sacarán sus propias, eh, sus propias conclusiones. A medida que se va enfriando, pues va cambiando de color, voy a colocarlo por acá abajo y metemos la hiela. Entonces en cada una de esas etapas, ustedes, bueno, en la etapa donde está calentando, ustedes van a tomar screenshot cada cuatro segundos. Miren que la parte del laboratorio, ya, ya regresamos allá y se registra la concentración y el, coeficiente, y el cociente de la reacción perdón, a, la a la temperatura en espacios de 4 segundos. Entonces, ¿cómo van a proceder? Lo voy a aumentar otra vez así, propiedades térmicas, 100. Ok, entonces tomo un screenshot, aquí. ¿Qué pasa? Nuevamente, eh, propiedades térmicas, 100. Ok, entonces screenshot ahí. ¿Por qué no tomes screenshots? Bueno, cada cuatro segundos van a tomar un screenshot. Dos, tres, cuatro, ahí está. Dos, tres, cuatro, ahí está. Bueno, yo no, yo no estoy contando los segundos. En cada uno de esos screenshots te van a calcular la constante de equilibrio, hasta que alcance la temperatura de equilibrio, que son 25, alrededor de 25 grados centígrados. O sea, aquí se dan a cuenta, cuando esto llega a 25, pues ahí vamos, vamos a llegar a la temperatura de equilibrio. Entonces yo creo que, bueno, en cuestión de 4 segundos, creo que es muy, vamos a tener muchos screenshots. Eh, en cuestiones de, de 10 segundos, perdón. aquí cámbienle a 4, en vez de 4, 10 segundos, esto 10 segundos, toman el screenshot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, toman el screenshot, hasta que la temperatura alcance por la temperatura de equilibrio, que son los 25 grados centígrados. Ahí está llegando, en fin. Bueno, yo voy a cambiar la 25, que necesito que se enfríe rápido. Ok, listo, ahí está 25 y bueno, ahí se quedó 25, esa es la temperatura de equilibrio. Lo que voy a hacer ahora es eh, la parte 3, voy a realizar el mismo procedimiento, pero ahora yo no voy a calentarlo, sino que lo voy a enfriar. La temperatura está 0 grados centígrados. Que recuerden, ¿qué quiere decir enfriar? Pues que le estoy extrayendo, bueno, estoy disminuyendo el calor. Propiedades térmicas, 0 grados centígrados. Ok. Y entonces, miren, ustedes también tocan, toman screenshots y van calculando eh, cocientes hasta que alcancemos el equilibrio. ven que, es que las concentraciones están variando. También screenshot en 10 segundos. hasta que alcance la temperatura de equilibrio, que son los 25, propiedades es térmica, ¿no? que se caliente rápido a 25 años. Bien, recuerden que a la temperatura de equilibrio las concentraciones ya no varían. ¿sí? Bien, esta es la parte del calentamiento, esta es la parte del enfriamiento, y ya por último eh, vamos a cambiar la temperatura, pero aislado del entorno, es decir, vamos a mantener esas temperaturas. Vamos a trabajar de 5, 15, 25, 35, 45, y cada una de esas etapas vamos a calcular concentraciones, o a determinar concentraciones, y calcular constantes de equilibrio. Entonces, nuevamente, clic derecho, propiedades térmicas, le activo la ventanita del lado del entorno, se la activo allí, y la primera temperatura es 5, selecciono en 5, ok, y ahí cambiaron las concentraciones, ¿no? y la, la temperatura se mantiene a 5, ¿no? Si bien que no cambia, no tiene 5. Igual, propiedades térmicas para la segunda tabla, 15. ¿Ok? Y bueno, ese valor que van a reportar: acá, 15 y así sucesivamente hasta llegar a 95. Propiedades térmicas en 95. ¿Ok? Y ahí se tornó azul. Entonces, ustedes con estos datos de eh, constantes de equilibrio sacarán su propia conclusión y van a inferir si la reacción es exotérmica o endotérmica. Y listo, jóvenes, ese es todo el laboratorio de hoy, solamente tres puntos, A, B y C, eh, acompañado pues de la explicación de equilibrio químico. Dudas, inquietudes, comentarios, objeciones, etcétera. Profe, son dos entregables. No, uno solo. Uno solo con tres puntos. Veamos cuáles son los entregables. ¿Sí? No, el, el que dice laboratorio químico es la guía. Y el que dice entregable, pues, son los entregables. Ah, okay. No sé si tienen dudas, objeciones o inquietudes. Hasta el momento, está claro. ¿Cuándo va a poner la clase de pasada, a montarlo Si me lo permiten, de una vez. Vamos a ver. ¿Esto qué? Profe, y las clases, por favor. ¿Las qué? Las clases también, por favor. Dale, vamos a ver si podemos. La clase de este laboratorio es de 20. O sea, el laboratorio pasado fue 24. Bueno, ya voy a dejar de grabar para poder subir esto también.